Gracias por continuar con nosotros. Tenemos en la línea telefónica al ex alcalde de San Francisco de Macorís y comunicador de esta planta teleoperadora del Nordeste, Telenor a Alex Díaz, licenciado Alex Díaz, verdad, quien eh, eh, lo hemos contactado para que nos explique si ciertamente este proyecto del que hemos estado hablando eh, a, a, en los últimos minutos estuvo dentro de su carpeta de administración y cuál es la idea en caso de que así sea. Buenos días, Alex. Sí, muchas gracias, Warner. Buenos días, a Amado, a Francis, a Carolina, eh, bueno, a William y a todo el staff, a toda bueno, la Buenos días, alcalde. Saludos, hermanos, un placer para mí. Bueno, háblanos de, de ese que proyecto. El ordenamiento territorial de San Francisco de Macorís hay que comprenderlo y hay que tener visión y tener la misión y la firmeza para hacerlo. Vamos a encontrar siempre gente que se oponga. Efectivamente, hay un master plan en San Francisco de Macorís que está en el perímetro de los límites urbanos. Y en los límites urbanos se encuentran esa parcela que mi hermano Francis dice que son agrícolas, porque ustedes, que son seres humanos racionales, entienden que eso está en la salida a Santo Domingo, donde está prácticamente la ciudad en crecimiento y el límite fue hasta Mirabel, pero ya se ha extendido, como se extendió también eh, para la zona de Tenares, que el límite era hasta el Club Olimpia, y ya estamos en Jusco y como se extendió también la parte de la salida a Nagua, que el límite mm -hmm. era hasta la salida a Las Guarnas, y ya está prácticamente más allá de la Yagüiza, porque de manera desproporcional, por ignorancia, eh, o por interés o por omisión los miembros anteriores de la sala capitular nunca entendieron que estaba creciendo la tercera capital del país y que había que cambiar los límites. Pero esos terrenos se mantienen en los límites en los que estamos hablando acá, aún siendo agrícola, porque fue un mandato, una resolución para el crecimiento. En ese tenor, los mismos dueños, los mismos empresarios Quieren donar parte de ese trillo que pertenece al río Jaya, parte de los 30 metros antes que son de su propiedad bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, o después del río Jaya, para que pase un corredor. Y ese master plan, pues consensuado con el Consejo bueno, Económico de Desarrollo, está en el master plan de la ciudad y se lo presentamos a la sociedad en, en, en, en todas las políticas posibles de obras y de desarrollo de San Francisco cuando nosotros iniciamos. O sea, Alex, escúchame sí. la interrupción, que esa eh, vía, ¿verdad?, ese proyecto está dentro de lo que fue sí. su administración. Sí. Está en, el, está dentro del master plan que el Consejo de Desarrollo le presentó a esta ciudad bajo mi, mi, mi proyecto de campaña y ya cuando eh, hicimos el consejo, que nunca había un consejo aquí para, para eh, deliberar y para discutir las políticas, por lo que eso fue aprobado por la Sala también en el 2016 porque la ley de presupuesto te lo exige y la ley de planificación te exige y el Estado Dominicano y la Constitución te exige que tú tienes que tener un plan de desarrollo y un consejo económico de desarrollo dependiente del Poder Ejecutivo. Alex. Eso no se discute, por favor. Alex. Entonces, ¿qué ocurre? Alex. Eh, en este momento, ciertamente, como Francis dice, había un proyecto privado que quería cruzar por la por la urbanización del Calla y realmente ellos se opusieron, pero esto es diferente. Esto es, como dice Francis, no se opone porque aquello era otra cosa. Estoy ahora entrando por entre Martín Motos y Brisa del Calla, que hay ahí una una callecita que habrá que, que hacer algo eh, ya el gobierno de utilidad pública ...para poder lograr este corredor... ...que es el, de conge el, de conge el de congestionamiento natural... ...de San Francisco de Macorís... ...en su entrada... Alex. ...y también el de congestionamiento para la Entonces ...ahí ahí lo que sí. ah, hubo en estos días... ...en estos últimos días... ...hubo una propuesta... ...que es muy costosa... ...esa propuesta es muy costosa... En la que se estuvo proponiendo... ...y realmente esta... ...está donando los terrenos a los empresarios se eh, puede salir en ciento y pico de millones de pesos. Oye, de eso, más que la organización. que nosotros queremos Ese decirle un buen. Eh, a toda la teleaudiencia, y a Francis, que nosotros no podemos oponernos al desarrollo. No jamás. Nosotros no podemos Alex. Eh, en estos momentos tener eh, nichos de delincuencia que ponen puntos de droga en esos puntos que, que los empresarios mismos, los dueños quieren también, tienen la intención y están dentro del límite. Yo Alex. soy un hombre que corre los riesgos de la crítica. Sí, sí. Y cuando Alex. eso se haga, San Francisco de Macorís va a tener más de 15 mil, más de mil metros para urbanizar. Adelante, sí. Francis. Mira, yo he puesto mis consideraciones. Y siempre he sido así. Cuando fuiste alcalde, yo te critiqué cosas que también te di observaciones, no por criticar, sino con sentido de mejorar. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. eh, en este caso, mi preocupación es, y te escuché decir que habían propietarios que estaban dispuestos a ceder la parte que tiene que ver con el corredor. Ellos no tienen que, y yo te quiero decir que ellos no tienen que ceder nada. Eso es parte de, del dominio público. Lo que pasa es que como son colindantes, la parte de atrás sí. hacia el río se han adueñado. Sí. Sí, eso, debió de ser, eso debió de ser sancionado por el ayuntamiento sí. y erradicado. Ahí no se puede dar, incluso hay una resolución, que ahí no se puede dar derecho de arrendamiento porque el ayuntamiento no puede tener un espacio de dominio público, convertirlo en uso privado o patrimonio privado. Ahora bien, mi preocupación, que en la proyección que tienes, y te dije que estaba de acuerdo, debe planificarse que a la fecha no existe en el ayuntamiento un plan para declarar desarrollo urbanístico de la zona que tiene que ver con Atillo, que es otra carpeta que no es la misma, que da por la avenida Antonio Guzmán Fernández, que ya está el desarrollo que usted muy bien explicó. De aquel lado no se ha dado. Yo le digo que si quieren hacer eso, lo primero deben solicitar al ayuntamiento que emita un cambio de uso de suelo y lo urbano, lo Trasladen allá. Es lo único que yo he dicho. Mira, eh, eh, Francis. Sí, no Francis. Sí. Eh, bueno, realmente no tiene ningún tipo de discusión ni, no, de, ni desperdicio lo miras. que tú estás señalando. Eh, se ha desarrollado eso, como dije, le han pasado por encima a las autoridades porque no han tenido la visión. Oime, nosotros tenemos proyectos importantes allí en Atillo. Sí. Eh. Nosotros tenemos el Hotel La Caoba allá. En esa parte soterreno Nosotros tenemos el club de los maestros Nosotros tenemos otros proyectos De los médicos, de los allá, médicos. El, el, También. el proyecto de los médicos sí. O sea, ya, ya Se ha hecho una realidad Que el desarrollo ha llegado para allá Eso es lo que hay que hacer Una resolución Lo que pasa oh, es que me. la sala capitular antigua eh, no todo, pero en su mayoría Se oponía. Yo pienso que ahora hay un buen ambiente Porque San Francisco no puede estar Entaponado Estoy dispuesto a ayudar en la redacción de es esa propuesta eh, El supone... ayuntamiento no puede No puede ser obstáculo Para que el descongestionamiento Se logre La viabilidad se logre En San Francisco de Macorís, señores Hay, un, hay, hay una, una entrada Aquí la salida Santo Domingo Que conecta con la ceja que también está en el master plan. Correcto, ¿Cuánto cotaría pero También es? hay otro, yo, yo, yo, también hay otro espacio de un puentecito no. No, no, no, eso, en el sector no, Camartín con con lo maestro, maestro con Toribio, no para salir hacia allá, hasta la salida en agua. Eh, de igual manera las demás que están por esta parte de la villini eh, con en la villini me parece eh, que con con, la con ella algo con así la tenería, que está no, también con la esa conexión porque ¡Alex. nosotros tenemos que ser viable en lo que es el descongestionamiento. Dime Carolina. Alex, nosotros hemos hablado bastante acá en el espacio y vemos las quejas de diferentes ciudades, de los diferentes sectores de la del pueblo de San Francisco de Macorís y realmente sabemos que tú estás muy involucrado en los temas locales, eh, siempre interesado por nuestro pueblo. Hay una problemática que si bien es cierto, yo creo okay, que no eres alcalde, pero estás muy ligado a todo el ayuntamiento y cercano a eso. Me gustaría escuchar tu opinión con el tema de la recolección de los desechos en San Francisco de Macorís como exalcalde. A mí me preocupa, me preocupa. Eh, Francis no quisiera que yo pregunte oh, no, esto. Claro, pero, eh, ¿qué tú puedes decir al respecto? Porque bueno, San Francisco Carolina, de Macorís está eh, muy mal con este tema, para no decirlo de otra forma. Tanto que yo te quiero, Carolina. <risa> ¡Ay, qué gancho! No, no, Ale eh, tu gestión la, niña, eh, ¿Tu ¿eh, Alex? la destacamos, no la no destacamos siempre. Gracias, Destacamos pasó, tu gestión siempre limpio. en ese sentido y por eso no, no, no, no. es tan importante escuchar tu opinión al respecto. Bueno, de verdad, señores, que ni, ni siquiera en mi programa he tomado una posición porque... ...como ustedes sabrán... Eh, ...yo tengo un gran afecto... ...un gran cariño... ...y no lo voy a negar nunca en mi vida... ...asiciones de la Rosa... ...y lo único que quiero es ayudarlo... ...porque mi papá... ...me, me permitió en la vida... ...de verdad, de verdad... ...yo eh, como asistente de él... ...en la administración pública... ...en la Secretaría Administrativa de la Presidencia... destacarme... Eh, ...y en otros órganos del Estado... ...y, y soy muy respetuoso... Eh, ...cada quien tiene un plan... Yo tengo un plan eh, y de verdad que todos me conocen. Si Dios sabe que yo estoy 24 horas listo para, en lo que él en entienda, yo pueda ayudarlo. Nadie que esté cerca de mí en la sala capitular va a herir a si Dios, ¿verdad? Por lo que él sabe que nosotros estamos eh, dispuestos... Lo importante es abrirse, lo importante es eh, buscar los mecanismos, las herramientas, eh, las disposiciones. Yo quiero decirle, y esto es una primicia, que yo me reuní con unos empresarios de Gran Bretaña y hice una entrevista con ellos, eh, donde ellos tienen una, un proyecto de una planta para producir eh, eh, biodiesel, querosén, gas natural de 400 toneladas eh, diaria para el 95% de los desechos sólidos, líquidos, oleosos que se vierten, que se llaman basura en San Francisco de Macorís, eh, se han llevado a esa producción también con, con abono orgánico y hay un proyecto interesante porque San Francisco es el único en el país que tiene una licitación amplia integral no solo recoger la basura y llevarla al destino final cielo abierto a contaminar hay un hay un contrato y hay una licitación que fija que quien gana debe también de eh, desmaterializar y de industrializar todos esos desechos líquidos sólidos oleosos para convertirlo en la gran industria que el mercado mundial tiene, la mejor industria que hay, reciclar e industrializar claro. es todo esto en la los procesos de los biodiesel. Pero y de Alex, orgánico. perdón, sí, eh, eh, brevemente, nosotros hemos hablado, bueno, lo particular he citado esto, nosotros tenemos un problema básico, elemental en lo que tiene que ver con la recolección de desechos. Habría que hacer un trabajo desde el inicio, o sea, hablar de vender, de industrializar los desechos, hablar de clasificación a una sociedad que tiene una cañada grande, tiene el río Jaya, saca la basura de un punto a otro. Eh, como que está muy distante de nuestra realidad a menos que ese proyecto eh, vaya eh, adaptado ser, a nuestra, pasivo, ad, ad, adaptado a nuestra realidad Carolina, Ale te dijo que te deseaba sí, mucho lo que pasa no, Carolina, sería bueno es que, que Alex venga aquí Ale, ya de manera ampliada pues nos hable de ese proyecto gracias, que puede funcionar gracias por tu participación son propuestas son propuestas claro. que tienen que, que, que, tiene que ver mucho las autoridades locales y el estado, yo lo que me gustaría es siempre ayudar al municipio de San Francisco, pero Carolina, si no se llega a ese punto de que la basura tenga un destino importante, cuando ocurra eso, van a, va, la basura va a ser oro y tú no la vas a tener en la calle. Por eso Santiago, usted lo ve limpio porque Santiago tiene una planta de reciclar y eso que no tiene la de producción de, de, de gas natural. No. Solamente Entiendo, el plásticos sí. y los cartones. Desde que, no tenga, desde que tenga valor, nadie la vota. Gracias, Alex. Muchas gracias por tu participación. Hey. Siempre interesante sobre un tema que tú manejas Agradecer muy bien. Que sí. aquí con bueno, corto, sí, vamos a la pausa. Gracias al maestro William por haber estado con nosotros y a Alex Díaz, ex alcalde municipal. What?